Yo, soy Robin Cigarroa y esto, es alegría y nostalgia Tengo muchas dudas existenciales al igual que todos pero con el paso del tiempo las he ido contestando y me ha llevado hasta donde estoy ahora que es en Malasia eh, Malasia está en el sudeste de Asia y estoy aquí estudiando, ya llevo más de 10 meses y me han pasado muchas cosas, he vivido muchas experiencias, he conocido a mucha gente increíble y otras personas no tan increíbles, pero he aprendido mucho, he aprendido mucho de las culturas aquí y sigo aprendiendo y quiero transmitir eso al mundo. Quiero transmitir a personas que están cuestionándose muchas cosas, que tienen miedo, que tienen inseguridades. Y quiero tener este proyecto experimento uh, para compartir eso, compartir las reflexiones que he hecho, eh, compartir las experiencias que he tenido y poder aportar algo a tu alma, a tu mente, para que así te pueda acompañar en esta aventura llamada vida y podamos descubrir las cosas que hay en el mundo, las preguntas que se hacen la gente, las respuestas que tienen y descubrir qué hay detrás de todos estos paradigmas que nos da la vida y sobre todo que me acompañes a vivir con alegría y nostalgia.